Y sin yo saber, llegó el día más importante. Gio acababa de llegar a Perú la noche anterior, luego de estar muchos meses separados. Así que hice lo que siempre hacía cuando estábamos juntos. Fui a su cuarto a tocarle la puerta para despertarlo y después de una hora ya estábamos listos para nuestro primer desayuno juntos del mes. Siempre elegíamos ese restaurante porque ahí fue nuestra primera cita. Como siempre, Gio haciéndome reír. Luego fuimos al mercado a comprarle un juguete nuevo a TiVo, que dicho sea de paso, le encantó. Hasta ahora es uno de sus juguetes favoritos. Después de unas horas llegó el momento del almuerzo. Nos pusimos guapos porque era la celebración de nuestros dos años de relación. Evidentemente teníamos que comer comida marina. Fue un tiempo hermoso porque usamos cada segundo para apreciar la vida del otro celebrar que estamos juntos, aunque sea por dos semanas. Luego comenzamos a jugar y a pasar el tiempo, porque por alguna razón se demoraban por el postre. Lo que yo no sabía era que estaban esperando la señal de Gio para empezar con la sorpresa. Creo que se están demorando un poquito, ¿no? I'm having a great time, baby. No puedo creer en FaceTime today,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 Thank <laughs> Y así fue como un nuevo capítulo se formó en nuestro libro. Afirmamos nuestro amor y decidimos empezar la jornada que nos llevaría a estar juntos para siempre. Gracias a Jime y a todos los que fueron parte de la sorpresa. Y sobre todo, gracias a ti mi amor. Este momento lo guardaré en mi corazón por siempre. Te amo.